principal en la tonalidad de la mayor culminando en una magnífica exaltación del lírico tema central y estas fueron las notas al programa de Noel Torres Rivera Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos Puerto Rico soy José Juan Tañón Díaz. Muchas gracias por acompañarnos a presentar los sorteos nocturnos para hoy sábado 22 de abril. Los sorteos serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Y esta noche se juega Powerball. Y espero que hayas realizado tus jugadas porque podrías ganar 20 millones de dólares. Así como lo oyes, tú podrías ser un nuevo millonario. Y este lunes te esperamos con Loto Cash, que cuenta con la gran cifra de 2.100.000 dólares. Y no olvides la doble revancha que te espera con 115 mil dólares. Juega que podrías ser el próximo ganador con Lotería Electrónica. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. ¡Me pegué! ¡Me pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. No olvides pedir tus cartones de juegos instantáneos, porque donde quiera te pegas. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta noche con el Wild Ball. Adelante. Y el número ganador del Wild Ball en la noche de hoy es el 4. El 4. Nos movemos para el sorteo del Pega 2. Bolete Mar y mucha suerte Puerto Rico. Primer número es el 5. El 5, segundo número. Es el 2, el 2. El número ganador en el Pega 2 es el 5, 2, el 52. Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Y estamos listos para recibir el primer número. Es el 2, el 2, segundo número. Es el 0. El 0, tercer número es el 6. El 6. El número ganador en el Pega 3 es el 206. El 206. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte mi gente. Y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 8. El 8. Segundo número. Es el 0. El cero tercer número es el 4, el 4, último número en pega 4 es el 2, el 2. El número ganador en el pega 4 es el 8042, el 8042. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Busca nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde y que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. con la pianista invitada Gabriela Montero de Venezuela. Se trata del concierto para piano y orquesta de Ed Farcri, que como les dije tiene tres movimientos, el Allegro molto moderato, el adagio y el Allegro marcato. Estamos todos en espera de que el concierto continúe, yo creo que ya los músicos están listos. Sobre Edvard Grieg, les puedo decir, como les dije anteriormente, que nació en el 1843 y murió en el 1907. Fue un pianista y compositor noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo en la música. Ahí están haciendo entrada a escena Gabriela Montero y Aiden Gullberg Jensen para ofrecerles el concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg junto a nuestra célebre Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y Estamos en vivo desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico a través de Puerto Rico TV y Alegro 91.3. Que lo disfruten.